Y en esta jornada la población también estaba atenta y a la espera del mensaje del presidente Evo Morales, quien destacó la refundación de Bolivia y además rindió un homenaje a los héroes indígenas cinco minutos duró el mensaje del presidente Evo Morales en conmemoración a los 194 años de la Fundación de Bolivia, celebración que este 2019 fue en Trinidad, departamento del Beni. El primer mandatario rindió un homenaje a los héroes indígenas y destacó la lucha por la dignidad, pasando de la protesta a la propuesta para la refundación de Bolivia desde el 2006, tras su asunción. Esta forma de función llegó al fin de su siglo con el nuevo milenio.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 Basta las privatizaciones de otros recursos naturales. A tiempo de reafirmar que es urgente consolidar lo avanzado, manifestó que no quiere ser el mejor presidente de Bolivia, sino ser el presidente de la mejor Bolivia de la historia. Recordó el rol internacional que cumplió Bolivia en los últimos años. América Latina y el mundo nos miran de una manera diferente por los logros alcanzados en tan poco tiempo. Hemos dejado de ser